¿Considera usted que el presidente Luis Abinader Corona destituirá a la ministra de la Juventud tras escándalo generado por el reportaje sobre origen de su fortuna que dijera la funcionaria en el programa de Nuria Piera? Llámenos, háganos el feedback, respóndanos al 829-451-3381, nuestra línea de contacto a través de WhatsApp. Recuerde la pregunta, ¿considera usted que el presidente Abinader destituirá a la ministra de la juventud tras escándalo generado por reportaje sobre el origen de su fortuna bueno vamos a ver qué dice la gente con relación a ese tema a ese aspecto ¿eh? bueno y a propósito del tema a propósito del tema eh, ciudadanos ciudadanos exigen destitución de ministra de la juventud tras controversia sobre fortuna desde la noche del sábado, luego del reportaje de investigación realizado por la periodista Nuria Piera, que dejó muchas preguntas sobre la legalidad o no de la fortuna de la ministra de la Juventud, la reacción de Ciudadanos no se hizo esperar, quienes usaron las plataformas digitales para pedir al presidente Luis Abinader su destitución. Recordamos, en varios escenarios el primer mandatario ha reiterado que en su gestión no hablará no habrá, habrá impunidad para la corrupción, además de su constante afirmación de que el gobierno tendrá el oído en el clamor del pueblo, por lo que se espera se pronuncie sobre este particular que podría afectar la percepción de cambio. ¿Ustedes creen que este es el caso para que el presidente muestre que su discurso de no tolerancia a la corrupción se ponga en marcha aunque sea dentro de su partido, son partidarios de que las ¿Alegaciones sobre Tavera es una campaña negativa en contra de la funcionaria? Vamos a ver, Francis. Bueno, miren, a, de simple vista, creo que, que resulta un poco cuesta arriba colocar al presidente en una situación de inicio como si fuera un acto de corrupción de este gobierno que no lo es. Pero también hay que determinar si utilizaron de forma corrupta las negociaciones que se hicieron en aquel momento, que a la fecha no, tiene, no tenía ninguna visibilidad. Es una funcionaria de, de nueva generación, se está cuestionando la forma en que ella presenta un patrimonio de, de una confusa suma, veo que son 106, pero dicen que son 72. En principio yo vi que eran 72 millones de pesos. Pero en todo caso, se presume que esta funcionaria pudo alcanzar niveles de de negociación importante, que le dejaron grandes sumas de dinero a través de la influencia en alcaldías del de PRM. Es allí donde hay que investigar qué sucedió, qué, si es el caso de presentar y por qué tomarla a ella como un referente de corrupción. Todas esas son preguntas que, que están planteadas, de no haber sido nombrada como ministra, creo que no hubiese sido visibilizada su fortuna. Ahora, al parecer tiene ya un tiempo, dos periodos, un periodo, en, dos periodos que se han favorecido de las administración PRM en los municipios que este partido eh, gobernaba. Y durante esos periodos se hicieron las negociaciones, pero vuelvo y repito, creo que hay que indagar en la administración y definir qué es corrupción, porque todo el que tenga dos dedos de frente creo que tiene derecho a tener una oportunidad y a desarrollar el negocio que entienda en la República Dominicana. Primero porque eh, las empresas cuentan con una ley especial, la 479, en este tiempo que antes era otra, y que define muy privadamente, como diría un amigo mío, sus acciones. Ahora, de a partir de ahí, a que ésta se convierta en el referente de corrupción con simplemente presentar, presentar su declaración jurada. Yo me pregunto también, caramba, y qué va a pasar con los que presentaron del pasado gobierno que son los que estuvieron 16 años ahí y que hoy día no representan ningún tipo de crítica, solamente las que se han ido diluyendo en el tiempo con 2.000, 1.500, 600, 800 millones de pesos en sus cuentas y por lo menos ninguno presentan una empresa que haya generado beneficios. Por lo menos esta es una empresa que ha generado beneficio y que bueno. Ahora, utilizarla como un referente y no la estoy defendiendo, no la estoy defendiendo. Es decir, Qué no ameno, es. No, no, es que no es, no es un Me asunto. No, no, no es un asunto, pero cómo tú, la, tú, ¿cómo tú traes por la greña de que ella es corrupta y que ella cometió actos de corrupción cuando tú no tienes en, su ma, en, en mano un referente de, de investigación? De que esto sea falso. Es que sean, ella que ha dicho, toda esa información la dio ella. Precisamente fulano, porque es legal, porque es legal. Según ella. Claro, es lo que te digo, pero ¿quién tiene en su sano juicio ahora mismo una indicación? Mira, usted no tenía ninguna empresa. Usted obtiene esos dineros porque se lo dio fulano siendo alcalde de tal sitio. ¿Tú sabes cuánto es el capital de, líquido, de, de, el, su, de, de, su, de su empresa? 100 mil pesos como toda empresa en la República Dominicana, porque aquí dice tener porque un control... para que la mujer del César no solamente puede ser seria, tiene también que aparentarlo. Bueno, pero lo que yo quiero es que se para aparezca... Ah, que hay nivelia, y tú lo estás viendo desde un punto de vista. De investigación. Primero, para poder juzgar. Para poder juzgar. Claro que llama la atención que haya tanta gente, y me tiene preocupado y hasta incómodo, ver que gente que no tienen un historial comercial... Aparezcan, aparezcan con tantos millones de pesos. Nosotros que hemos sido trabajadores desde siempre y no podemos presentar unos niveles de, de cuentas bancarias de ese tipo. Ahora, seamos objetivos lo que quiero decir. Concreto, concreto, porque la concreción de una investigación más allá de lo que sean las, las, las, las características del tipo de negocio que ella tenga, ha estado bajo el control de impuestos internos de la Cámara de Comercio para iniciar su empresa, de impuestos internos para el fin de que una empresa está operando con 100 mil pesos, millones de pesos. Ahí empieza a tener el el, la indicación, pero nadie ha hecho eso, bueno. nadie ha indicado dónde está el tema de corrupción de esa empresa. Bueno, Entonces Carol lo, vamos a hacer un show mediático, lo que yo temo mucho ah, es que se haga un show mediático. Bien, entendido. Carolina. Mira, hay algunos elementos que no, o sea, al parecer tal vez, tal vez Francis no recuerda, no sé si lo viste completo la entrevista, Ajá. donde sí vi. hay casos que se entienden que es corrupción. Por ejemplo, tú siendo funcionario del Estado, tú no puedes ser suplidor, ese es uno de ellos. Y ella lo hizo siendo cuando era... Eh, Vice alcaldesa de por allá de la ya, WIC, el, el pueblo este. Otro de los casos es, según el informe que presenta Nuria, es que hay documentos que establecen que el ayuntamiento o uno de los ayuntamientos a los cuales ella le era suplidora los gastos de combustible lo estaba asumiendo el ayuntamiento municipal. Claro, está estos son denuncias presentadas con documentación que se supone que serán investigadas. Eh, desde el principio esto causó un escándalo la presentación de la declaración jurada de la joven por lo que representa, o sea, edad, eh, un avance económico que sabemos lo difícil que es lograrlo en nuestro país y yo hacía en uno de mis comentarios acá, le pedía la fórmula a Kimberly, tanto para mí, para todo el pueblo y todo el que eh, pudiera hacerlo porque ustedes, que son mucho más adultos que yo, y mucha gente de la que nos están viendo. ¿Sabe lo difícil que usted ahorrar 5 o 10 millones de pesos. Entonces... Uno. Uno. No, porque quise ponerlo uno. Entonces, hay algunas cosas interesantes que se están dando con este tema. Tenemos declaraciones de Milagros Bosch inmediatamente. La joven también, la vicepresidenta, la primera dama de la República, que siempre está pendiente a todos los temas y está teniendo a la gente pendiente la o atenta... Vamos bien. a poner el tweet, eh, frente, el, el comentario de la de Milagros Ortibosch. Eh, vamos a ver. Ella le solicita, Milagros Ortibosch le pide al presidente actual de la Cámara de Cuentas, que había, se, se entiende que va a renunciar del cargo por las declaraciones de Luis Abinader en su último discurso. Él dijo que renunciaría. Milagros Ortibosch le pide al señor, eh, al presidente Hugo, presi Álvarez, Hugo Álvarez, Álvarez, que no renuncie para poder dar curso a. Esta denuncia a este caso y a otros tantos, porque retrasaría todo el proceso de investigación que se lleva. Y como sabemos, para eh, ser miembro de la Cámara de Cuentas se debe de abrir un eh, la, la, los concursos y conlleva una, una cantidad de tiempo que podría dilatar todo el proceso y quieren trabajar rápido en esto según eh, lo que dice Milagros Ortibos. Es decir, de es decir, que hay un interés de investigación y ella eh, Milagros hace énfasis que a la joven ser una funcionaria del gobierno hay un interés marcado de esclarecer todo lo relacionado al caso. Tenemos declaraciones, eh, un tweet de Kimberly, también eh, vamos a ponerlo en pantalla ahí, donde ella muestra, eh, aparentemente de manera muy sincera, dice, tengo mi conciencia tranquila, pues siempre he actuado con transparencia desde que fui servidora pública, desde hace 10 hace años. Estoy dispuesta a recorrer la justicia, eh, a responder a la justicia, alguien que aporte una sola prueba. Pues dice ella, y con relación a los ataques, al parecer hay personas que están atacando eh, con al, hacerle daño o, o amenazando a la señora Nuria Piera, me desligo, dice ella. Entonces, esto ha impactado muchísimo y sí asumo la parte en que Francis se refiere a que nosotros, no solo es ese escándalo, cuando empezamos a ver las diferentes declaraciones de ju juradas de los funcionarios, tanto del gobierno pasado y de este, nos quedábamos espantados porque de dónde salen tantos benditos millones y miles de millones de pesos en nuestro país. Al parecer el impacto que tiene el de la muchacha y que aquellos no se pueden quedar también en el olvido, ni dilatado en el tiempo, porque una cosa va tapando otra, este escándalo y ahorita lo olvidamos. Entonces, eh, nosotros esperamos que no solo el caso de la joven Kimberly, sino de todos esos funcionarios que uno nos explica cómo logran miles de millones de pesos, como lo vimos, se han investigado y que esas empresas, que muchas veces se crean para suplirle al Estado, para eh, hacer aparentar eh, o tapar cosas, que sean investigadas, que sean desmanteladas en el sentido de que se desmenuce cuál es el fin de cada una de ellas, y para qué se usaron, y que nosotros podamos de alguna forma recaudar lo más que se pueda, señores, no es posible que aquí haya tanta gente que se haya hecho rico, se hayan hecho millonarias en el Estado. Y nosotros, así como el caso de la joven Kimberly que, lo ha, que, que se ha asumido en, en este fin de semana, o sea, eso se hizo viral, se hizo tendencia, el decir que queremos la cancelación de la muchacha. Yo creo que si bien es cierto, todas estas denuncias planteadas en esta investigación periodística y que fue muy eh, valiente, valiente al aceptar esta entrevista con Núria, porque yo supongo es que ella sabía a lo que iba. Eso es verdad. Entonces, ella merece la oportunidad de que sea investigado el caso, que se demuestre todo lo dicho en la, o planteado en la investigación. Y si hay algo eh, turbio o mal hecho pues que pague las consecuencias y si debe de ser cancelada, pues que se cancele o ella misma que ponga la renuncia. Pero hay que esperar la investigación, aunque hay muchas cosas que desde el principio vimos como que no cuadraban. Sí. Pero no solo es el caso de kimberly es de muchos funcionarios, funcionarios de miles de millones de pesos. Cierro diciendo el dato de que el, el, la institución de compras y contrataciones canceló alrededor de trescientos y tantos de contratos de funcionarios, había muchos de ellos de funcionarios que le suplían al Estado. Y usted siendo funcionario, usted no puede ser suplidor del Estado. Entonces nosotros... Vamos, 300 y pico, o sea, 320 y pico, me Entonces, parece. Entonces, eh, eh, bueno, termina. termina. Si sí, no, no, cierro diciendo esto, que ahí cuando vemos datos como este, que desde compras y contrataciones tú tienes 300 y tanto de Mira, gente que le suple el Estado de manera irregular, tú tienes que ver que todo lo que hemos que venido El planteamiento que hace Francia es muy ingenuo. Él, parecería, él, él se me parece a mí, tú sabes a quién, Amadito el mío, con 20 años, con un micrófono delante opinando sobre la realidad, más o menos. Sobre la defensa, eh, sobre lo Pero que él plantea pensar... sobre Oye, Kimberly. Oiga, oigan lo siguiente, oigan lo siguiente. Kimberly Tavera, ¿Tavera que se llama? Sí. Hizo una compañía para prevaricar, déjense de cuento. Ah, para prevaricar, ¿por qué?, Óigame, o sea, hay un no, refrán no, que dice: a, algo que, huele mal en Dinamarca. No, no, no pero, pero oye, pero te, te voy a explicar por qué. Oye, te voy a explicar. No te de... voy a explicar por qué. Pero cuando eres funcionario, te voy hay a cierto explicar te crees, Tú te crees que un ayuntamiento del PRM o del PLD o de quien sea le va a aceptar a una compañía con un camión que venga a darle servicio de recogida de basura. ¿Por qué se lo aceptaron? porque era la dirigente del partido, dirigente de la juventud, y eso es prevaricación, y tú has leído el Código Penal, y lo conoces también como yo, entonces yo no veo por qué eh, desgarrarse la vestidura por eso. Entonces es una compañía hecha para prevaricar. O sea, no hay... Presumiblemente, ¿eh? presumiblemente. Óyeme, es que los indicios están ahí, son claros, indicios que ha puesto ella personalmente en manos de la ciudadanía. Eso no ha sido una investigación o ha sido una denuncia que ha hecho alguien. Es ella que ha dicho, yo compré un camión, compré un camión y con ese camión lo, fui a una... A una, a ¿A una cooperativa. A la cooperativa. ¿Eh? a la cooperativa. Exacto. Y, y averigua a ver de, de quiénes son las cooperativas o quién está al frente de la cooperativa. ¿Mm? Entonces, cuando, cuando yo te digo a ti eso, yo lo que te estoy planteando es que ninguna gente... A menos que no tenga tráfico de influencia, que no tenga, ejer que ejerza un cierto poder político, social, económico o de lo que fuera, puede venir a decirme a mí eso. Entonces, aquí estamos hablando de que aquí hay cientos de gente que vive de esa forma. De esa manera. Lo dijiste tú al final de tu, de tu comentario, Carolina. Tú dijiste que hay. Eh, voy a buscar la 300, 300 qué sé yo cuántos eh, claro, suplidores, sí, claro. señores hasta jueces jueces Así del sistema es. judicial habían sirviendo de suplidores, de suplidores y todavía don Henry Molina. Molina no ha hecho nada porque se creó una estructura desde el PLD, o sea, si se creó una, una mini estructura de pymes a favor de de, de los propios dirigentes amados, eso estamos claros ahora lo que aspiro es a no infectar las posibles consecuencias que se puedan extraer de esa investigación, porque si se fanatiza, si se lleva a lo que estamos acostumbrados a ver, que son incluso, te voy a decir algo, pues tú te crees que lo que se, lo que se dicen que son los corruptos del gobierno pasado, no están interesados, que sean... ...puesto en la palestra pública para quemarse en la palestra pública y quemar también de inicio la investigación. Señores, nosotros... Lo están haciendo adrede. Nosotros tenemos una sociedad en que... Es adrede. ...la corrupción es parte de nuestra propia Pero médula claro. espinal. Médula... Eh, de nuestra propia médula. ¿Saben por qué? Porque, en definitiva, aquí la gente no, no tiene idea no tiene idea de lo que es transparencia. La gente no tiene idea de lo que es servicio público. Aquí la gente no tiene idea de que tiene que abandonar, dejar de hacer cosas para poder manifestar de manera cierta y definitiva un, un, una, una situación propia de honestidad. Miren, ella dice, yo estoy dispuesta a someterme a lo que sea. Lo que ella debió de haber hecho es haberle puesto en manos del presidente su cargo. Si usted entiende que yo debo irme o renunciar. Pero aquí la gente no renuncia a ningún cargo. ¿Por qué? Porque aquí no hay niveles de consecuencia. Y como no hay niveles de consecuencia, eso nos va a pasar de ser un reportaje más de Nuria, un paquete de desorejado de, de a través de las redes sociales que ha puesto las redes sociales, le han dado voz a una serie de estúpidos. Eh, poner a una serie de desorejados a decir que, que se vaya, que es una ladrona, que es una esto, que es un aquello, porque la gente cuando no tiene argumento entonces le entra al, al aspecto personal. Pero óyeme, yo te voy a ti a plantear una, una cuestión. Eh, Nuria hacía un, un, un análisis y decía que las, las uh, acciones que ella tiene oh, en su sí. compañía eran la más cara del mundo, más, más cara que la de Tesla. Sí. que una de las compañías que tiene que pone astronautas en la luna eh, y, y, y tiene satélite Lo correcto es que ahora se ponga en manos de la investigación una denuncia de, directa en contra de ella, que se levante... No, procedimiento. no, no es necesario. Ahí, ahí hay una denuncia. Ahí pero, hay una, y el Ministerio Público tiene el, obligatoriamente que comenzar a investigar, aunque sea el de la persecución de la corrupción, ¿eh? ¿Y quién es no No, de no, ejecutor? no, eso no tiene que ver con eso. Se puede ir por la vía penal. Un Ministerio Público puede comenzar una investigación. Lo, del, lo, lo de la, uh -huh. la entidad de ética que maneja uh -huh. Doña Milagro es una entidad administrativa que tiene por finalidad ser una especie de, de, de veedor de sí, la actividad. No, esa no tiene fórmula de persecución. Exacto. Sí ponen conocimiento del tema. No, no, claro, y... claro que sí. No tenemos Cámara de Cuentas, que es la que debiera de sí, estar haciendo. Sí, la tenemos, haciendo. la tenemos porque no ha renunciado. Sí, para... pero no tiene no tiene bueno, vocación no de que... investigación. Ya te has demostrado cuatro años solamente cobrando. No, no, y eh, con lo que dijo Entonces, el presidente de ellos... Y, y lo que dijo el presidente de ella es infructuoso. Precisamente estamos una especie... Se me está pareciendo que todo en el país está como el que está atado de pie y mano, como está... En un momento hemos dicho que se ha mantenido el Ayuntamiento de San Francisco con los funcionarios que están, pero no son. Señores, Entonces, nosotros tenemos... Hay un problema aquí Nosotros eh, tenemos que exigirle a las autoridades, y la sociedad tiene que decirle, pero no diciéndole ladrones, eh, sinvergüenza, eh, no, no, diciéndoselo Mira, con amá. propiedad. Exigirle a la gente que tiene que ser transparente y honrado en el manejo. Por ejemplo... Tú no puedes entrarle a Kimberly sin entrarle al doctor Rodríguez, para ser justo y equilibrado. Está figurando en dos nóminas del Estado Dominicano. ¿Quién? El doctor Rodríguez, mi amigo. ¿El, el de, de aquí? Sí, sí. Él es, él es director del SNL. Y regidor. Y regidor. Yo lo voy a leer. El, en una... Tiene un, un sueldo de 80, que no sé, 80 mil sí. pesos, que no sé si lo cobrará. Sí, y en otro sí. tiene un sueldo de, 200, la seguridad de 220 mil no pesos. Tengo entonces, la... eso no se puede. O sea, cuando tú ves algo así y tú ves un partido que no actúa contra su propia gente, pues entonces nosotros decimos, bueno, vamos a recorrer el mismo camino. Otra vez voy pasando por ahí, como de, dice una canción, de una salsa de Cheo Feliciano. O sea, vamos a volver a lo mismo. Y dentro de poco... Si las cosas siguen por el camino que van dentro de poco, el partido, el partido revolucionario moderno en el poder se va a parecer a lo que era en los últimos cuatro años el Partido de la Liberación Dominicana, que su propio eh, líder lo acaba de decir ayer. ¿Me entienden? O sea, señores, tenemos obligatoriamente que enfrentar las situaciones que se dan en este país, sobre todo en ese asunto de la honradez. La mujer del César no solamente tiene que ser seria, sino tiene que aparentarlo. Si, si, Kim, si Kimberly fuera honrada, como ella dice, eh, eh, transparente más bien, la Fuera ella la que tenía la, te, debiera de tener la iniciativa de... de me de, de, pongo de, a disposición de, de, de, de, la, de la investigación. Por lo menos eso. Y... y para que el presidente el entienda que debo hacer, que me cancele o que me suspenda y que me abran una investigación. Yo estoy dispuesto, pero no, no se hace, porque no, yo soy transparente, yo estoy dispuesta a ir a la justicia. Óigame, pero ¿cómo usted puede justificar que una compañía de 100 mil pesos de capital social esté manejando, si en, a, le haya producido a usted 106 millones, Setenta, 70 y 70 pico dos. de millones eh. de pesos? Mira el dato, amado, acá. Sí, de, no sé, de la okay. Escúchame, uh -huh. por eso yo aplaudo por otro lado, la decisión del director general de la Policía Nacional, que con el tema de mi amigo, debo, debo ahora, publiqué en Facebook una uh -huh. foto de Andrés Estrella Núñez, abogado del Bonao, que apareció muerto en un cementerio en el cementerio con un tiro en la cabeza el viernes, an poquito antes del mediodía. Eh, dejó una carta, pero una carta que parece ser que son apócrifas, era apócrifa, eh, porque después de esa muerte, después del hallazgo, entonces eh, comenzó una serie de información alrededor de que este señor, este muchacho, que además de abogado era director, era eh, periodista, tenía una emisora de radio y un canal de televisión por cable, por cable no, por internet. Eh, este muchacho había hecho varias denuncias del, del coronel Poche, que era sí. el que está comandando en Bonao. Y entonces se, se dijo que probablemente el coronel Poché tenía que ver con la muerte de él. Él apareció de manera grotesca frente a la tumba de su amigo Florentino, que había muerto en Bonao, hacía cosa de seis o siete meses del COVID-19, por cierto. Entonces... El jefe, el jefe de la policía, bueno, el director general de la policía ya superó a Pero determinó que él se auto se, se sí, disparó. Sí. Eso es lo que se está investigando ahora. O sea, tú planteas como que la carta que, que él deja no concuerda con lo, la, con lo no, que... No, dicen, dicen, la gente que lo conoce en Bonado dicen que la carta no la escribió él. Okay. Eso lógicamente hay que someterlo a un, sí. a un experticio caligráfico. Pero, bueno. Eh, hay que someter también a un experticio el hecho del tiro en el lugar en que está, pues dicen que está detrás de la oreja, pero es posible que tú te dé un tiro detrás de la oreja. Sí. Tú, la gente piensa que es ahí que la gente se mata. Tú te puedes matar en cualquier parte de la cabeza. De hecho, yo he visto suicidio de gente que se dispara en el pecho, que es extraño, uno de los más extraños, pero se dispara en el pecho y es, y es, y es posible que sea suicidio. Pero en medio de esa, eh, vamos a ver que, que no está clara la muerte, que en, en medio de eso se dijo que él había publicado varios videos del, del, en coronel. contra del coronel Poché y que había prometido uno donde él decía que Poché tenía una relación extramarital con una señora casada de la sociedad de Bonao. Y eso creó una situación tanto de pánico en la comunidad y al día siguiente, dos días después, dos o tres días después, aparece muerto eh, Andrés Andrés Estrella, en esas condiciones. Sí. Y el jefe de la policía, el director de la policía, suspende de una vez a Poché y comienza una investigación. Contra eso el, es lo que tiene que, que, que hacer. Mira, eso me, es lo que tiene hacer Y Precisamente es lo que República. me preocupa, que no caiga Luis Abinader en la tentativa, la, en, la, en, la, en, la, en, la, en el juego de un, una investigación en principio la de Nuria siempre van a ser muy oportunas, pero que no contenga el sentido propio del debido proceso que termine en una verdadera, un juzgamiento y un verdadero, eh, una verdadera condena. A mí me preocupa que se convierta en show y circo, que es lo que temo también de los demás que están asusando los mismos Ahí todavía periodistas no sabía que estaban todavía comprometidos a seguir el proceso de bocinazo o de bocinazgo a favor de aquello, porque parece que se amarraron muy bien o le deben mucho. Porque hay que escuchar a Martín Esposo en la mañana, que hasta en el momento que, que el discurso de Luis Abinader se estaba evaluando con muy, mucha positividad, decía que que la solución fue gracias a Danilo, que había hecho el acuerdo con Odebrecht. Y todo eso se llegó a decir en busca de una bocina como Martínez Pozo. como Odebrecht o con...? La, no, la, no, con, con Barrigol, Barrigol, perdón. Sí. Lo que pasa es que Odebrecht sí. gravita tanto aquí. Sí, sí, yo sí. le voy a presentar, es, es para que ustedes vean el grado de, de deterioro que yo percibo, no sé si ustedes en la mente malsana, producto de la vida mal, eh, eh, mal manejada del propio presidente Medina. Mire cómo está, totalmente un viejito, acabado. Vamos, a déjame. Chame. Déjalo sí. ver. Si le quitan, la, si le quitan la, la, el título. Ahí podemos, el título, ahora, sí, miren, ese Danilo. Sí, el, el poder, el poder acaba. Tú verás a Luis Abinader en cuatro años cómo terminará. Claro, no ha Entonces, como pero yo le voy a... Vamos a tomarle la palabra a Danilo y vamos a hacer la apuesta, Danilo. Bien. Que, que tú lo vas a convertir en ese partido de valores, que se vio la, el poco entusiasmo que se veía entrar a ese a ese Congreso, el a bien. donde ellos estaban ayer. El ejercicio del poder agota. Eh, es decir, mira, okay. que este Entonces, proceso y lo que está viviendo el país en estos momentos es como una especie de proceso de ajustes y de lo que a nosotros hemos aspirado siempre y que todos debemos de aportar un granito de arena y el que vaya al servicio público ciertamente tiene que acatar y, y ir a servir y que de su servicio gane un salario y que de ese salario pueda vivir, la otra parte tiene que, tenemos nosotros que empujar para que el Estado entienda que un salario con características del año 94, con un dólar a 60 casi y los productos por encima de lo esperado y crisis no le está rindiendo a nadie su salario. Vamos a una llamada telefónica. Eso genera... Buenos días. Sí, buenos días, amado José, buenos días, Francis, buenos días, buen Carolina. Día. Eh, buen... me que intervenga en un tema que no es el que están ustedes comentando. Bien. Pero eh, yo te mandé, Francis, ah, una Enviaste, es Pascual. Sí, Pascual Guzmán. Te mandé unas imágenes del de parque de aquí, de la Caonabo, segunda etapa. Nosotros queremos solicitarles al señor Cínico nuestro amigo Situenes de las Rosas, que por favor, hace aproximadamente dos meses que el que le daba mantenimiento fue retirado de sus labores. No sabemos causa, destino, condición de salud, no sabemos nada pero el parquecito tiene aproximadamente mes y medio, dos meses, que no se le recoge una hoja y la lleva, está prácticamente arropando todo lo que es la grama que bastante cara salió. Nosotros queremos solicitar, yo te mandé la imagen, Franti. queremos solicitarle que por favor al señor síndico que nos ayude, que nos mande una persona para que nos le dé mantenimiento. Esto está detrás de la caonavo segunda etapa, detrás de la vocacional, perdón, de la vocacional. Entonces queremos que el parquecito no se nos deteriore, la comunidad estamos bastante preocupados, doña Fiola, el vecino y yo que vivimos frente a frente, estamos prácticamente mirando la situación y hoy quise llamar primero, en lo, de lo contrario tendríamos que asistir a visitar al señor síndico bien. al departamento de ornato para que nos asiste a una persona para que nos le dé mantenimiento escúcheme la, la, la pero la muy bien te sugiero algo que... pónganse de acuerdo en la comunidad y hagan gestión el sábado como la gente no trabaja los sábados júntense un grupo de hombres de ahí de la comunidad <ríe> y limpienlo en lo que la <ríe> hacha va y viene van <ríe> resolviendo <ríe> En eso hemos pensado porque hay una gente que lo permanente, aconsejo, porque permanente. Porque mira, es peor, es, es mejor eso y no tener un paquete de ratas ahí en la. Pascual, pero yo dijo que a partir de esta semana, es decir, que a partir de hoy lunes ya se van a resolver. No sé por qué, Francis, como que se ríe. ¿Qué pasó? ¿Qué? A pero a partir de, de esta semana, a partir de hoy lunes, de esta semana, se van a resolver como todos los impases o sea, que hay en la alcaldía. Va a comenzar a trabajar la ayuntamiento. Como que va com... Ya van varias veces, pero creo que si sí, no, en esta el ocasión PRS, sí le creo. Tercero, pero en esta paso, ocasión sí le creo a que porque realmente sí, han tenido sí. situaciones este es tercer... internas no no no, no, que no se... lo justifico no no lo, lo estoy justificando pero no yo no lo justifico yo pienso yo, lo que yo que... pienso que uno tiene que ser claro y certera no lo que yo eh, quiero amado, decir acá es está que esa parte de, de Sikyo, con, no, con de, una presión no, del partido y estos pendejos a mí los están él se van de ahí y no sueltan el no no no Él pudo haberlo salentonado y enfrentado porque no es un dirigente de importancia uno de los más ...importante dirigente del PRM... ...de oye, ustedes trabajan o se me van... ...pero el diornato no en el Estados Unidos... ...hasta con el Unidos, presidente, yo hablo, él el le diurnato, puede llegar al presidente... Él Amado, está, ...el diornato, que eh, cumpliendo con su compromiso de ...es un problema de, es un problema y es, de falta... Su, ...y esperando una de gerencia, contratación... ...de gestión... ...no, no sí, hay justificación... ...pero por favor, si sí esperamos que ya a partir de esta semana... Con toda la no, razón no, que no, tiene no, Amado No, no va y pasar, yo. porque es un problema de gestión. Ah, no, pero entonces va, no va, va a haber que hacer algo. Va a haber que hacer algo. Va a haber que hacer algo. Mire. Pero vamos a tener nosotros que formar un grupo y salir no, bueno, a. Ayuda al ayuntamiento. Y salir a. No, salir a arreglar los semáforos. Estando Siquio aquí. No, yo no he basura. Esa estando es mentira. Si o sea, a... lo que yo digo es mentira. Mira, no estando Siquio aquí, yo dije, Siquio. Lo voy a decir yo. A esos amigos nuestros que son funcionarios. Del gabinete de Siquio de NG de la Rosa que sabemos que van a tener la oportunidad de irse al, al Estado, al gobierno, que por favor, de forma amigable con la buena administración, renuncien, abandonen. No quieren renunciar, Francis. Eso, y dejen que Siquio coloque las personas que sí van a estar destinadas la a esta cumplir. No la, puede, no, no la puede cancelar el síndico. El, el, el consejo, tú dices. No, no, no, el síndico. Claro que lo puede hacer Entonces, inmediatamente. No, porque Entonces, ellos quieren no, cobrar fácil, hasta conseguir. No, pero tú no sabes que es un asunto político y no, una presión. Pero que no, no es no político justifica. el diablo. Y Ay, desde perdón. acá debemos si usted, decir que está incorrecto, si que está, cosa, mal, si no no está mal. Pero está mal. Óyeme, para resolver, yo, yo, yo, yo he aprendido, la dialéctica me ha enseñado lo siguiente: lo que chocan mucho dejan de chocar chocando. ¿Mm? Sí. Si no está roto, rómpalo. Es la única manera de usted resolver una crisis. Hágala más difícil y al final habrá una solución. Entonces, cuando usted no hace la crisis más difícil es porque usted no quiere resolver el problema o porque no tiene gerencia para resolver Yo lo hubiese cancelado a todo. Día y de la Raza. Y busco gente. A, y lo sustituyo. Si se arma el lío, entonces todo el, todo el mundo. Él no tenía obligación Amado, de que, sostener eso. No no, tiene pero que, no que es lo que posible. está pasando? Que quieren seguir que cobrando hasta que consigan somos el, el cargo. Franco, no mío, más, el quieren seguir, se está viendo mal? ¿quieren no seguir cobrando eso? hasta que consigan el cargo. Ahí está la gente diciéndole: eh, a, a Ale va a terminar siendo un santo sí. de altar, un santo de altar y le van a prender velas a Ale Díaz. <risa> no y ese responsable de eso va a ser la falta de gerencia de Siquio. Es. Que la Mira, quiero rectificar el dato De las cancelaciones de contrato De la dirección eh, de compras y contrataciones Son 113 Son 113 eh, 113 que fueron suspendidos eh, ¿Sabe vamos cuántos a suplidores hay de, de lo que se armaron en el pasado? Y de esto, ustedes alcaldes y regidores Siendo suplidores del Estado Pero claro ¿Tengo el dato, es que muchacho, este Lo podemos poner rapidito y los dos jueces, míralo ahí, en cumplimiento Ay, con el artículo 14 de la ley. Sí, Escuchen, vamos a, a leer la información. Magistrados del orden Amado. judicial que actúan en nombre de la ley. Esta información y el de la, la dirección. De los artículos citados. Con interés, son gratos eh, empresarios. Mm. Sigue adelante. Gracias, entonces esta información de la Dirección General de Compras y Contrataciones Que salió hace unos días En cumplimiento con la ley eh, Con el Espérate artículo Carolina, 14 de la ley Un momento, adelante. una pregunta Sí. Es a ti Sí, sí se comprueba que actualmente hay 113 alcaldes empresarios. Fueron cancelados. Su, son, suplidores, suplidores del Estado. Suplidores del son estado. negociantes Pero que son empresarios. Alcalde actualmente. Sí, sí, sí. sí. ¿Y, y regidores. Sí. Entre alcaldes, y regidores. Ahí ganaron. Está. Ya hay dos jueces. ¿Eh? Que ganaron ah, hay, en marzo. Ahí es, no, no, lo de ahora no, o sea, es una, un levantamiento que se hace desde la dirección donde mm -hmm. estos que son alcaldes y regidores, no tengo el dato si eh, de los ah, que okay. ganaron ahora, pero todos los que son alcaldes y regidores que, que tenían contratos... Sí, vamos gobierno. a ponerlo allá para que quede la información Póquenlo. bien precisa. Eh, 113 alcaldes y regidores fueron suspendidos contratos que tenían o sea eh, con el Estado. Dentro, dentro de ellos, dos jueces, es decir, que siendo funcionarios del Estado, estaban siendo pues ahora, suplidores. Ahí mismo, en ese mismo contenido, en ese mismo mm -hmm. contenido, esto lo hace es en la administración de Carlos. Sí, así es. Y nosotros convivimos con la administración de la buena moza ¿cómo se llama? De, que era de la línea de Montalvo, que fue la que eficientizó supuestamente el pasado gobierno el sistema de compra y contratación en el país. Y no se hizo esta investigación. No, se, no. Simplemente se tenía esa información y todas estaban correctas. Incluyendo que el Sigmax, que le han vendido a los alcaldes, que es un gran negocio, se proyecta como que es la panacea del Bien. control del ejercicio de las alcaldías. Bien. Y me imagino que ellos subían cómo se hacían las contrataciones de sus propias empresas. Sí, Faltan 10 minutos para las 8.